Buenos días. Una pregunta que estaba dando vueltas en nuestras últimas semanas, conectado con la práctica de amor bondadoso que vamos a explorar uh, en, esta, uh, en esta hora. Es una pregunta de cómo... ¿O qué quiere decir cuidarnos a nosotros mismos? ¿O cuidarnos a nosotras mismas? ¿Qué realmente quiere decir esto? Y a veces, como estábamos escuchando en la plática el domingo pasado, a veces estábamos increíble mucho involucrados en cuidar a todos los demás. Que ni llegamos al punto de realmente cuidarnos, eh, de preguntarnos esta pregunta, ¿no? a veces pasa eso, o a veces um, damos esta pregunta a otros, la responsabilidad pongamos afuera, que sentimos que son todos los demás que tienen esta responsabilidad de cuidar a nosotros, pero realmente preguntar cómo nosotros podemos, o nosotros podemos cuidarnos, es de no este pregunto no nos hacemos o como platicando con amigas también a veces es en el contexto de como terapéutica que llegamos a este punto vemos que estamos sufriendo y nos dicen necesitas cuidarte o amigos nos dicen necesitas cuidarte pero muchas veces es como sí lo escuchamos pero es algo como lejano, un poquito afuera o un poquito abstracto pero que realmente quiere decir o oh, lo estamos muy en la superficie pero que realmente quiere decir cuidarnos um, así que quiere compartir algunos um, pensamientos que tenía alrededor de esto explorar, explorar un poquito esta pregunta pero también quiero invitar a todos y todas que siguen explorando esta pregunta para uno mismo, creo que es una pregunta importante en nuestro camino, cualquier um, camino tenemos de uh, mirar adentro de transformación, creo que es una pregunta importante en nuestra vida. Así explorándolo un poquito, um, una cosa que que vi, que es muchas veces que cuando pensamos que voy a cuidarme, um, el, nuestra parte, tenemos un parte muy sabio, que yo estoy muy convencida que sabe, sabe cómo cuidarnos. Pero nuestra parte de los neurosis y de, de ignorancia y de confusión, a veces tiene mucho más terreno y espacio adentro de nosotros y hace que cuidarnos a nosotros se hace exactamente lo contrario pensamos que ok necesito neces, necesito algo, necesito cuidarme, necesito y vamos al cinema vemos una película que después nos sentimos totalmente destruido o confundido o más triste o más como y vemos que no, no nos hizo muy bien. O a veces chats, ¿no? tenemos algunos chats, ¿no? sentimos que ay, necesito conectar, ¿no? necesito eh, tener estos vínculos, ¿no? quiero afecto, no en un a veces ni tan consciente. Y entramos en chats que son totalmente, no, no realmente un cuidado, no hay este cuidado adentro. Y no nos hacen bien ¿no? y aún entramos así que ahí creo que necesitamos ver un poquito cómo nos cuidamos y si realmente nos cuidamos cuando pensamos nos cuidamos ¿no? y a veces también una manera de cuidarnos es como más un poquito más superficial no como sí los placeres finalmente los apequitos ¿No? que son, para un momento sí está bien, tenemos un alivio, tenemos una buena camina, una caminata, una, que está bien para el momento, pero si sabemos que este no es como el cuidado que realmente para largo plazo, sí está bien, pero si, si pensamos este es el cuidado a nosotros, yo creo que no vamos muy lejos y muy, muy fácilmente Necesitamos otra vez buscar otro cuidado, ¿no? así son los placeres, es muy corto plazo, no, no, no es largo plazo. Así que, ok, cuidado a largo plazo, cuidado auténtico, entonces ¿qué? Y yo creo que tenemos momentos a donde vemos que la sabiduría tiene más poder y nos dice que, ok, yo creo que necesito espacio, creo que necesito um, ver uh, qué está pasando adentro de mí. Darme yo mismo espacio. Y aquí tengo dos ejemplos muy bonitos. Un ejemplo de una amiga después del retiro de tres meses. Ella se da cuenta que no, no puede regresar a lo de antes de retiro. Siguiendo con todo, um, eh, salidas y conversaciones, y estar afuera, muy eh, como en. Como, ¿Cómo se puede decir? Como en, en muchas actividades afuera. ¿no? Y eh, realizó re como: Ay, esos tres meses de retiro, hay mucho de contemplar, hay mucho de procesar, hay mucho de a un digerir, y ella se, se toma el espacio para hacerlo. Y claro, no todos tienen esta oportunidad, pero creo que muchos han como acomodado un poquito después de este retiro, de tres meses su vida, que, viendo que, ay, yo, yo necesito cuidarme, yo necesito cuidar lo que ha logrado en este retiro, ¿no? Y ahí está la sabiduría que está diciendo que, hey, darte este espacio. Pero a veces es, es una voz chiquita y no lo damos mu mucha importancia a veces. Y un otro ejemplo de programa de formación, una amiga que estaba diciendo que ella estaba realizó que estaba cuidando a todos los temas y como muy involucrada en su trabajo y muchas diferentes actividades pero realmente tomar tiempo de mera, ver adentro, de reflexionar ella no lo, no lo tome y ahora con, con, con el programa de formación ella dice que ahora siento yo estoy cuidándome, porque tengo un espacio a donde yo puedo ser conmigo mismo ¿No? Y creo que este es, es algo muy importante en cualquier camino que estamos, simplemente querer transformarnos, como su Santidad del Karma Pat estaba diciendo, que necesitamos darnos espacios a donde estamos con nosotros. Y creo que este es un punto muy clave y aquí yo siento que entramos en, en el cuidado interno. ¿No? Tenemos un parte que es externo, ¿no? En, en cuál mmm, en entorno nos pongamos, digamos, ¿no? Y en cual, cual cosas sensoriales nos pongamos. Y el parte interno, que claro, es aún más importante, de ver, ok, internamente, ¿cómo me cuida internamente? Y ahí necesitamos exactamente hacer estos espacios para mirar adentro. Y mirar adentro y podemos preguntarnos, hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, podemos preguntarnos... Um, ¿Qué, ¿Qué ambiente interno yo estoy creando? ¿Cómo me habla a mí mismo? Qué, ¿Qué hábitos estoy cultivando? De pensamientos, de reacciones, hábitos de cómo ver, percepción. ¿Qué, ¿Qué estoy cultivando? y también podemos preguntarnos, ¿estoy viendo también mis cualidades? ¿Estoy viendo que simplemente conectarme con, ahora con Facebook, por ejemplo, es una manera a donde estoy dando espacio a mi sabiduría? Porque si hay algo que veo que me puede ayudar, yo quiero transformarme, veo que este es un acto de mi sabiduría. Veo que este es un acto de mi bondad. Porque muchas, muchas veces, y aún más a veces cuando estamos entrando en un, una transformación o un camino espiritual, estamos, nos dirigimos demasiado a veces a, a todo que no está bueno, que no está correcto, a nuestros errores. Que sí, es parte del trabajo, claro pero necesitamos tener una balance para realmente trabajar. Y aquí, exactamente aquí, entra eh, el herramienta de la meta de, meta, de la práctica de meta de amor bondadoso. Que es una herramienta que nos, que nos permite de aprender, conectarnos con, con nuestra cualidad de amor bondadosa Así que conectarnos con nuestras cualidades y también de ajustar y como cambiar un poquito nuestro ambiente interno, hacernos más amable y un ambiente más a donde se, es, estamos más a gusto de trabajar. ¿No? Como a veces cuando estamos, no sé si pasa a ustedes, a veces cuando estamos en un entorno trabajando y en un momento nos damos cuenta que ay, ay, ay, no hay luz, está muy oscuro y no huele bien. o okay, que mejor, ¿no? Abro un poquito o cambio totalmente el cuarto, ¿no? Para tra como trabajar mejor, ¿no? Pongo un incienso, como hago un entorno a donde me siento más a gusto de trabajar, ¿no? Y lo mismo es internamente, que si sí, necesitamos para realmente mirar adentro, um, trabajar con nuestras emociones, um, ver uh, qué está pasando necesitamos un ambiente un poquito favorable porque si no muy muy rápido nos no, salimos no como de una oficina que está demasiado oscuro y demasiado como pesado todo el ambiente lo, lo único que queremos es salir de ahí no y nos pasa cuando estamos nosotros mismos buscándonos mucho estamos muy duras con nosotras um, tenemos como mucho, mucho juicio, ¿no? O prejuicio juicio y juicio. Estamos un ju, juzgar, un juz, juzgado, juzgado con nosotros demasiado duro, ¿no? ¿Y quién quiere trabajar en este ambiente? <risa> no, ni, ni pongamos una amiga en este ambiente para trabajar así, ¿no? Así que meta es, el amor bondadoso es exactamente este ambiente que nos puede... Ayudar, dar un poquito de luz, dar un poquito de aire, olores buenas, ¿no? <ríe> para que podamos hacer mucho trabajo. Y de hecho, este herramienta de amor bondadoso, cultivarlo, es creo que uno de los mejores cuidados que nos podemos dar a nosotros y a todos y todos los padres creo que lo saben no cuando uh, fluye el amor hacia los hijos como muchas cosas se hacen fácil muchas cosas simplemente fluyen en cuidarlos la sabiduría está ahí se conecta, se fluye. Y, y creo que es lo mismo con nosotras. Cuando estamos cultivando y pasándonos y pisándonos en este lugar adentro donde uh, siempre está este amor bondadoso. Si conectamos con él, yo creo que mucho mucho trabajo fluye mucho más fácil. Mucho, mucho más fácil y así el cuidado a nosotros mismos tiene, tiene algo más largo plazo, más profundo, es más auténtico. Y... y la práctica eh, de meta eh, no es no es que estamos haciendo algo nuevo <risa> no es que estamos importando algo o creando algo nuevo es una práctica que nos simplemente nos reconecta nos reconecta con este manantial sentía que es un bonito imagen de amor bondadoso que siempre está ahí y como tenemos no mucho hábito de, de cómo accederlo y conectar con él um, meta es como un herramienta que nos reconecta y nos puede como, nos hace un hábito de reconectar y reconectar hasta se hace más natural. Y hasta podemos tener confianza que siempre está ahí, aún no lo vemos. Y este nos. para este. Um, es como. sí, es una her herramienta. Es una herramienta. Y Meta es Pali. es el eh, idioma Pali. Y eh, quiere decir o se traduce como amor bondadoso a amor incondicional y es una práctica que viene del Buda directamente y él lo explicó en diferentes uh, sutras, sutras en pali sutas en sánscrito sutras y esta práctica específico de, de la, del amor bondadoso se ha retomado o está usando especialmente en la tradición Pali o en la tradición Terravada. Uh, y ahí se está, um, in, es, es una práctica que es muy integrada en su, en su manera de enseñar y de, uh, de practicar. Así que esta práctica viene de ahí, de la tradición Terravada. Y la tradición, o la, tradicionalmente, a donde empezamos de cultivar este amor bondadoso es con nosotras mismas, nosotros mismos. Y podemos preguntarnos por qué, ¿no? porque escuchamos mucho que como es importante enfocarnos en, en los demás, en, en Realmente desarrollar este, eh, la, la empatía, la compasión hacia los demás, etcétera, etcétera. Pero en Meta es muy particular que empezamos con nosotros. Y creo que una cosa que cuando estábamos hablando entre las monjas y también practicando Meta, que creo que es muy evidente, que si no desarrollamos amor bondadoso para nosotras mismas conectando ahí creo es muy creo que no es posible de realmente desarrollar un amor incondicional porque mi pensamiento cuando estamos simplemente enfocados afuera, en amor, amor, como quiere desarrollar amor, ¿no? Para, o, o se siente amor hacia, ¿no? eh, Mi hijo, amiga, pareja, ¿no? Vecino. Si, si sentimos esto, muchas veces está condicionado. Creo que casi siempre. ¿No? como hay una condición, como surge este amor por no sé por ser una con conexión, una sonrisa, porque hizo un favor o porque es una persona cercana en la familia, como hay una condición ahí. Pero si empezamos con nosotras mismas ahí conectando con este man manantial de amor bondadoso conectarnos con él y de ahí dejar lo que fluya hacia afuera ya no hay condición simplemente fluye porque fluye de ahí y en algún momento por la experiencia el amor no es mi amor es amor que está ahí y de ahí fluye y como es más no es como una condición porque ella es muy cálida conmigo, es un amigo, es, tiene los mismos pensamientos como yo y por esto sí siente esta conexión y este amor. Es como conectar con este manantial de ahí y dejar que, que, se, que fluya. Y en algún momento conectando, practicando, una y otra vez conectando con esta, con esta fuente, con este manantial de amor, en un, en un momento ya las, las barreras, brechas, muros, entre yo y otro, se hacen mucho más, se disuelven más y más y más, se derrumben, de veces de, de repente. Sentimos que en la práctica misma sentimos que Simplemente se extiende. Ya no hay, solamente puede dar amor a esta persona o a este animal y a este no. Cuando conectamos de aquí y dejarlo fluir, vemos que, que no hay este mi amor y otro amor, es como sol que simplemente se extiende y no está como um, discriminando. <risa> Yo quiero solamente dar sol ahí, luz ahí y aquí no. O solamente estar cal, eh, como caliente ahí y ahí no. No. Es simplemente se va extendiendo, extendiendo, extendiendo, extendiendo. Y este es algo que creo que vamos a ver con la práctica misma. Cuando estamos haciendo la práctica, este es como parte de, de un resultado que podemos ver. Y por esto también no este uh, miedo que a veces algunas personas tienen cuando empiecen con, con uno mismo, que sentimos que hay, hay, hay. Um, eh, eh, este es como, como va más en la dirección de ensimismamiento o demasiado enfoco en mí misma y no no, no quiero esto, cuando conectamos realmente con la práctica y dejamos que, que nos lleva en un, vamos a ver nosotras mismas que no, no tiene nada de ver con eso, no es ensimismamiento, al, totalmente al contrario. Es con la práctica que nos abrimos en una manera que podemos incluso descubrir cómo mi felicidad y la felicidad de otro está totalmente interconectado. El amor para mí mismo y el amor para otros está totalmente vinculado, conectado. No, no hay separación ahí. Y por esto practicamos, practicamos, practicamos para ir descubriendo cómo se, se extiende, cómo, cómo vemos este más, pero ahora no intelectualmente, pero desde el este lado de la práctica. Y por esto, como en esta práctica es muy sencilla, pero sí es una práctica que simplemente estamos aplicar y aplicar y aplicar. ¿Mm? con el tiempo cuando estamos practicando um, meta para un tiempo uh, vamos a tener más y más confianza en esta cualidad y tener esta este confianza en la cualidad de amor bondadoso, que realmente es el manantial que tenemos adentro, y pisarnos ahí, este nos ayudó mucho, mucho, mucho para todo el trabajo que queremos hacer en nuestro camino, en desarrollarnos como seres, uh, buenos seres humanos. Todo el trabajo con las emociones nos ayuda enormemente porque tenemos este como fundamento de aceptación, de mmm, amistad con nosotros mismos. Podemos decir con esta práctica aprendemos de ser amigas o amigos con nosotros mismos y de ahí si nos hacemos amigas de ahí podemos ver cosas muy difíciles en un ambiente a donde podemos ser con esto y a donde podemos también conectar con eh, nuevas fuerzas y arrojo y valentía, valentía de trabajar con, con qué queremos trabajar y qué queremos cambiar dentro de nosotros. También hay muchos otros beneficios que creo que ustedes cuando hacen la práctica van a descubrir. Claro, uno que ya estaba diciendo que esta es un método que contrarresta um, todos esos obstáculos que tenemos en en una transformación personal de autocrítica, auto-odio, um, juzgarnos duro, um, culpa. Todo esto con meta se puede todo suavizar. Y también um, en nuestras relaciones ¿no? cambia algo que si estamos ahí conectados con, con, esta, con este manantial, claro, nuestras reacciones son diferentes. Así que interacciones, reacciones, relaciones pueden cambiar uh, por el poder de esta práctica. Así que pruébenlo. Ahora cómo, ¿verdad? <risa> La práctica misma es... Es realmente sencilla y este es el bueno, se puede llevar a cualquier lado y no tenemos ninguna excusa no hacerlo. También es bueno o malo, no sé, pero sí. Uh, son simple, simples frases que usamos que son estas frases, a veces se llaman como uh, intención o um, aspiraciones. Um, Finalmente son expresiones de nuestra propia bondad. Y pueden ser frases como, vamos al final, vamos a hacer una práctica. Lo tengo planeado, así que tengo mi reloj aquí. Um, pueden ser simples frases como, uh, que esté bien físicamente, física y mentalmente, por ejemplo. Es una frase que se usa mucho, y otros que vamos a, a ver en la práctica, pero simplemente para ver, son frases que expresan algo que todos queremos, y simplemente lo verbalizamos. Y la verbalización de esta bondad tiene el fin para reconectarnos con nuestra bondad, ¿no? porque vienen de ahí nos ayuden de reconectar con este manantial de, de amor. Y lo repetimos esas frases mentalmente, una y otra vez en el ritmo que nosotros necesitamos, queremos, y son como nuestra ancla, para una y otra vez anclarnos, conectarnos con, con el amor bondadoso, con nuestra bondad y así conectar con un afecto a nos, a no, hacia nosotras mismas y después vamos a abrirlo más y más y dirigir estas mismas intenciones, esas mismas aspiraciones, este mismo anhelo hacia los demás, siguiendo tradicionalmente se sigue paso por paso, se empieza con uno mismo y después se hace con alguien que la relación es muy fácil y el amor es muy surge muy fácil, alguien querido. Y después alguien que nos ha beneficiado, alguien neutral, que quiere decir alguien que eh, no, eh, no tenemos demasiado como apego o aversión en alguna manera, no conocemos mucho. Y después, um, personas que tenemos un poquito dificultades, empezamos con dificultades, molestias leves, y podemos con el tiempo podemos ir estrenándonos para ah, soy personas que sí tenemos más dificultades, relaciones difíciles. Y finalmente, y este se hace en cada, en cada sesión, se extiende se extiende hacia todos, las, lo, todos los seres alrededor de nosotros en, este, en la ciudad, en el país hacia el mundo también incluyendo todos los animales y todos los seres que nosotros podemos imaginar que están aquí compartiendo este mundo con nosotros y otros mundos así que se puede extender y esta es la idea, ¿no? Que vemos que nuestro amor desde ahí se puede realmente extender infinitivamente, infinitamente, infinitamente. No hay barrera y no hay condición y este se hace el amor incondicional. A veces, um, porque el fin de esta práctica es conectar con nuestro amor bondadoso, a veces necesitamos diferentes ayudos, ayudas para, para la entrada. Necesitamos ayuda. Puede ser que la simple frase no es suficiente para conectar con, con, con el amor adentro de nosotros. Y a veces se use imágenes, por ejemplo, que nos despierta este este afecto, este cariño, esta ternura. ¿No? Puede ser también, a veces necesitamos empezar con otra persona para despertarlo. este también a veces pasa, que nos, nos hace demasiado difícil empezar con nosotras mismas y necesitamos tener como, eh, primero con una sobrina o con un animalito se hace más fácil. Y abrimos, pero después empezamos, o, o seguimos con nosotros mismos, ¿no? Así que tenemos uh, aquí diferentes formas a donde podemos entrar. Y no se preocupen, ahí lo doy muy en corto y muy breve, todos los diferentes elementos de esta práctica, pero por realmente el gran amor y la in, in, el, el increíble esfuerzo gozoso de Venerable Danche que nos brinda una y otra vez. Aún durante una gira con muchas actividades, ella estaba ahí um, editando y um, editando. Uh, y subiendo todos estos vídeos de meta del de, um, retiro de emociones y ya están todos listos la well, mayoría está listo y ha subido, todos están, ah? mira esto, <risa> todos están subidos en uh, nuestra sala de meditación, así que los que se inspiren, los que quieren seguir con, con, este, explorarlo más y ahí también tengo eh, diferentes formas como se puede entrar en esta práctica. Um, ahí en la sala de meditación uh, hemos creado, Leslie creo, creo, una sala de meta y ahí están colgados estos videos, ya. Yeah. Así que, no se preocupen, hay material ahí que se puede uh, usar para entrar más. Una cosa que antes que de hacer la práctica juntos, quiero mencionar, es el parte de las resistencias y retos en esta práctica, porque también como todos los diferentes prácticas, también es de que sueña muy bien, sueñe muy bonito, y sí, es una práctica muy bonita, pero claro, como todos los demás prácticas, cuando queremos hacer calma mental, por ejemplo, es exactamente cuando vemos que nuestra mente es todo lo contrario que calma. Y así muchas veces, cuando empezamos con Meta, nos puede pasar también. Que queremos conectar o empezamos con estas frases de bondad, y que nos encontramos o que nos choca es mucha resistencia, frustración, aversión, ¿no? Todo el contrario, y es muy normal, es simplemente es parte de la práctica. Y así lo pueden tomar, que cuando se enfrentan con resistencia hacia la práctica, simplemente confíen que este es parte de ver esta resistencia, de simplemente estar con esta resistencia exactamente con esta mente de aceptación y afecto hacia nosotros mismos. Ah, ok, ahora tengo resistencia con esta práctica. Lo veo. No necesito rechazarlo, pero también necesito ir en mucho discurso, ah, yo soy, no, no soy apta para esta práctica, no, bla, bla, bla, y tenemos todos nuestros discursos. Tampoco necesitamos entrar ahí demasiado. Mejor no. Simplemente darnos cuenta. Ok, ahora está resistencia. Ok, en este momento no puede abrirlo realmente hacia mí mismo. Entonces necesito encontrar otros elementos. Hacia lo puede. Hasta, hasta siento que ya puedo. Puede hacerlo también hacia mí mismo. Y ahí con mucho, también con mucho cariño, cuidado, ¿no? respeto, cuidarnos en esta práctica y darnos el espacio para, para desarrollarlo. Y creo que este sí es, es importante y es importante que saben que es um, súper um, común, que surgen muchas diferentes resistencias en esta práctica porque lamentablemente no, no tenemos el el costumbre, la, la costumbre la, la costumbre de, de brindarnos este cuidado a nosotros y así que vamos a necesitar un poquito habilidad flexibilidad de entrar y encontrar maneras hasta se hace natural para nosotros. Y aquí también nos quiere invitar, en, en la sala de meditación van a tener una estructura donde hay un poquito diferentes entradas, pero en general es una estructura que sí, se recomienda de seguir, pero en algún momento también puede ser que ustedes mismos encuentran frases Uh, maneras, imágenes que les ayuda de conectar más rápido o de conectar más profundo um, con su propia bondad y de extenderlo. ¿No? Y aquí cómo se puede también poner frases, por ejemplo, diferentes que los tradicionales que estoy usando, también en los tradicionales hay muchos diferentes, así que sí se puede también poner otras frases. Que en el retiro de emociones hicimos también, usamos también una frase con la emoción que estamos trabajando, así que muchas veces se puede incluir, por ejemplo, que, que esté libre de miedo, ¿no? si tenemos un tiempo de mucho ansiedad, y miedo, temor que, que incluimos estas frases en nuestra situación de la vida ¿no? y esto es importante que realmente lo hacen su práctica ¿no? no algo abstracto es muy cerca debe de ser muy cerca a nosotros debe ser parte de nosotros y así que también usar frases que sentimos que son parte de nosotros y vamos a ver en el, en el durante la práctica que cambia también. A veces una frase nos, nos conecta mucho y nos. Eh, como. si sí, se hace muy profundo la práctica y en otros días no funciona nada, ¿no? Y también este es parte. entonces creo que es tiempo para practicar no, simplemente nos sentamos cómodo, una espalda recta, pero relajada Dejamos que mente y cuerpo se juntan en este momento presente. y ustedes simplemente lo repiten mentalmente en el ritmo que les ayuda para no desconectarse y simplemente dejan que estas frases se convierten en un sentimiento, que esté bien física y mentalmente. Que esté bien física y mentalmente Aún si no esté bien físicamente, que esté bien. si no esté bien físicamente que esté bien Que esté a salvo, libre de todo peligro, externo e interno. que esté a salvo, libre de todo peligro, externo e interno. Que esté feliz, tranquila, en paz. Esté feliz, tranquilo, en paz. todos que estemos aquí, en esta casa, en este apartamento, estemos bien, física y mentalmente. y todos que estemos conectados en línea, que estemos bien, física y mentalmente. Que todos que estemos viviendo en este planeta estemos bien, física y mentalmente. de la Tierra, sobre la Tierra, que todos estemos bien, física y mentalmente. tengo con aquí en y solamente para dar continuidad a esta práctica los recomiendo como tarea de integrarlo en su vida, probarlo, jugar con esta práctica. Uh, lo recomiendo de tomar cada día un tiempo como sentado de al menos 10 minutos de hacerlo, empezando con uno mismo, o si este te parece muy difícil, con una persona que tienes mucha conexión, mucho cariño, y después de a ti mismo. Ir ahí extenderlo. Corto pero conectando. Y los que quieren ir aún más poquito profundo, como mencionó antes, pueden conectar en la sala de meditación, en la sala de meta. Las que están en Facebook, abajo, hay un, eh, a donde dice sala de meditación, pueden dar clic ahí y e ir a, la sala de, a las salas y ahí hay sala de meta y ahí van a tener otras, uh, las demás prácticas que hemos grabado en el retiro y las que están en YouTube tienen un enlace o van a tener un enlace, ahí abajo también de la plática vamos a poner el enlace para ir a la sala de meditación se si necesitan los que no están inscritos necesitan inscribirse con un nombre, un password, una clave y, y ahí pueden entrar. Una otra tarea que pienso para que no se hace, porque es una práctica realmente que se puede llevar a cualquier lugar, lo recomiendo de um, llevar estas frases a tu día cotidiana. Y cuando estás esperando en algún lugar, en el banco, o en la fila en el súper, o estás caminando en la calle, o estás en, la met en el metro, que ahí reconectas con estas frases. Puedes tomar uno, puedes tomar todas las tres, y, y ahí repitiendo. Y ahí reconstruyendo este ambiente interno, en cualquier lugar que estés, que tu día a día, tus acciones del día a día, pueden más y más fluir de este lugar, del amor bondadoso. Y de ahí, fluirlo y conectarlo con toda la bondad de los demás.